And Hola, soy Man aunque seguramente me conoceréis más por el Man Ya parece que suena rapero, pero en realidad soy economista, ya sabéis. Microeconomía, macroeconomía y esas cosas. Yo siempre he salido mucho, tengo mucha experiencia. Pero bueno, algunas relaciones bien, otras mal, hay algunos que se lían a subrayarme, que si sí, fosforito azul, naranja, verde, unos encima de otros, total, que amanezco por las mañanas, hecho unos zorros. Y claro, luego la gente, el que me coge que viene después, se encuentra que, que se hace un lío, que no, no hay manera de, de entender lo que pongo. ¿Que si me ha gustado Cristian? Pues sí, la verdad es que me ha tratado muy bien. Me ha llevado a cubierto, no me ha usado de sombrero cuando llovía, en fin, que, que sí, sí, estoy muy contento. La verdad es que sí, repetiría una cita. A mí el manqui me ha encantado. De contenido es muy útil, el físico un poco avejentado, pero por lo demás me ha merecido la pena en haberlo tenido. La verdad, yo tendría una segunda cita con él. Es todo lo que busco de un libro de economía. Hola, Mankiu. Hola. Había pensado en no solo tener una segunda cita contigo, sino empezar a plantearnos tener una relación duradera. Ay, hijo, pues me encantaría, la verdad. Pero es que soy un manual. Y bueno, puedes hacer renovaciones, pero claro, luego también hay reservas, me pide la gente y ya no puede ser. Son préstamos de una semana. Y bueno, soy como más así como de poliamor, ya sabes, de, de, de que me quieran muchos. Pero bueno, siempre nos quedará el préstamo de vacaciones.